el Papa Francisco hace esta observación. En el Nuevo Testamento parece que la oración quisiera llegar a lo esencial, hasta centrarse en una única palabra, Abba, que significa padre. El pontífice cita la carta a los romanos. «No habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos Abba, padre, y también la carta a los gálatas». Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. La palabra Abba, vem do aramaico, de uma La palabra Abba viene del arameo, que es una lengua antigua, bíblica y muy difundida en tiempos de Jesús y que sin duda Cristo hablaba. Esta palabra se conservó así sin traducir para conservar su sentido original, la manera en la que Jesús la decía. Por ello es como si escucháramos la voz del Señor en las Escrituras que dice Abba. Esta palabra lleva consigo un significado de intimidad y relación, la intimidad de un niño que se dirige a su padre. La intimidad de una criança al dirigir a su padre. Continuamos diciendo Padre Nuestro, pero de corazón se nos invita a decir Papá, explica el Pontífice. En la catequesis sobre el Padre Nuestro, el Papa Francisco destaca el sentido principal, el sentido más profundo de llamar a Dios Padre. La expresión Padre Nuestro condensa en sí misma el mensaje de Cristo. Dios ya no es un tirano al que temer, sino un Padre, el Padre creador que nos cuida. El padre creador y el padre cuidador. Los Evangelios nos ayudan a entender mejor el significado de esta palabra. Según el Papa, el Padre nuestro adquiere sentido y color si aprendemos a rezarlo después de haber leído la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo que nos encontramos también en Lucas, capítulo 15, versículo 11 y La parábola del hijo pródigo que encontramos en Lucas, capítulo 15, versículo 11 y siguientes, es una imagen de la relación de Dios con sus hijos, de nuestra relación con Dios. El hijo se dirige al padre que no lo juzga ni lo maltrata, sino que lo acoge, lo defiende y cree en su conversión. El Papa Francisco en sus catequesis, sobre todo en esta catequesis sobre el Padre Nuestro, Comenta que en esta parábola el padre tiene también un comportamiento de madre, la madre que acoge, que te abraza y te defiende. De hecho, a través de estos sentimientos que conocemos como amor de padre y amor de madre, podemos entender el misterio inexpugnable de la relación de Dios hacia nosotros. Padre, un amor de madre, para tentarmos entender el misterio inexplicable de la relación de Dios para con nosotros. Puede ser que también nosotros recorramos senderos alejados de Dios, como le sucedió al hijo pródigo, e incluso caer en una soledad que nos hace sentirnos abandonados en el mundo, o equivocarnos y sentirnos paralizados por el sentimiento de culpa. En estos momentos difíciles podemos encontrar la fuerza de rezar, comenzando de nuevo con la palabra padre, pero dicha con el significado tierno de un niño que dice Abba, Papá, explica el papá.